Estudiantes del Liceo Ricilia Pepín continuaron este jueves con las protestas Que por varios días se realizan en demanda de soluciones en dicho centro educativo La directora de dicho liceo, Claudia Inmaculada Guillén Reaccionó ante la situación que durante la semana se ha producido en este recinto Aquí hay un grupo de estudiantes que se llaman ser estudiantes, que no son estudiantes de nada Que se han convertido en vándalos. Y la respuesta es lo que yo tengo que decir a que mientras la directora con un equipo distribuye el desayuno, por detrás sacan una goma y la, y la prenden. Llaman a la prensa, llaman a la policía y comienzan a provocarla. Eso como consecuencia ha traído muchos maestros enfermos, inclusive yo que tuve que ir al médico con una ley altísima. Aquí hay estudiantes que no razonan, o sea, qué grupo en realidad es que pertenecen? Porque la FELABEL dice que yo no tienen nada que ver con eso y aquí lo único que existe es la FELABEL. Estamos cansados. Tanto la directora de distrito como Claudia, como Cheri, como Corina Estamos haciendo un trabajo maravilloso aquí Y ese grupo de estudiantes que son intocables Porque irrespetan, faltan el respeto a los porteros los Quisieron maltratármelo hoy eh, Son los que nosotros los tenemos identificados Para ver cómo nosotros tratamos de hablar con ellos Guillén asegura que hay que buscarle una solución al problema Porque está afectando el buen funcionamiento del centro educativo El día de hoy también fue un caos No se sabe cuál es la razón no nos permiten trabajar. Yo retiré los cheques del distrito para accionar y ni siquiera eso. Entonces buscan gente de la calle, bandidos de la calle, hablar sin saber cómo nosotros en nuestra treta donde estamos trabajando. Hablando cosas sin sentido. Hay que respetarse, el coger la prensa y hablar y decir cosas que no tienen eh, la validez. En las manifestaciones que se produjeron este jueves, resultaron dos personas detenidas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.